Desde la funeraria en estos momentos vamos a conectar Ari con Arizmendi la antigua quien está tomando, está llevando las incidencias y nuestras condolencias a toda la familia, a sus hijos y ya estaremos eh, dándole el pésame personalmente. Qué vamos pena a... el fallecimiento vamos a conectar. de nuestra querida amiga, eh, amiga de mi madre como hermana. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la funeraria municipal Abigail Pantaleón, donde está siendo expuesto el cuerpo sin vida de la señora Fer Grullón de Pajar, eh, quien falleciera eh, debido a causas cardíacas y fue fundadora del Patronato contra el Cáncer. Pero para que nos hable más detalladamente... ...de quién fue Fede Fajar... ...tenemos por acá una persona que compartió muchísimos años con ella... ...y es la señora María Molina... ...María... ...pues nosotros... ...en esta mañana... ...muy triste... ...por la partida... ...de nuestra socia fundadora... ...Fede Grullón de Fajar... ...una mujer... ...luchadora... ...exitosa... ...buena madre... ...compañera... De una trayectoria trayectoria de trabajo encomiable, una trayectoria, trayectoria de trabajo trascendente, pues deja un legado en sus hijos, principalmente en Femaría y en Fátima, que quedan como miembros activos en la directiva del patronato y están al servicio de toda la comunidad nordestana, desde lo que es la medicina en materia oncológica. Doña fe una mujer de servicio que al dejarnos irse a los brazos del Señor nos deja muy triste, muy triste porque con su partida perdemos un gran activo en nuestra institución. Les invitamos como miembro del Patronato contra el Cáncer del Nordeste a que nos acompañen a la misa que se efectuará en la Catedral Santa Ana a las 11 de la mañana y de ahí partiremos al cementerio eh, viejo a darle cristiana sepultura. Nosotros tristes con la noticia, compungidos, pero nos queda la satisfacción de que entregamos eh, hoy a una mujer de servicio que dio toda su vida a la comunidad nordestana, paz a sus restos. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las palabras de María Molina, quien fuera una de las personas que siempre estuvo acompañando a la señora Fajar en la lucha, en el patronato de la lucha contra el cáncer. Repetimos, decenas de personas se han dado cita a esta funeraria municipal, a Abigail Pantaleón, desde tempranas horas de la mañana de este viernes. Y como siempre, el grupo Telenor, y, eh, manteniendo siempre informado de todo lo que ocurre en la región nordeste y en todo el territorio nacional. Eh, repetimos, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, eh, cubriendo las incidencias de lo que es el funeral de la señora Fe Fajal. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Como decía Gracias. al inicio. Les hijo Fé, Fátima y Martín y a uh, señor Fajar que lamentamos el deceso de doña Fe. Eh, la verdad es que no sé si man, entro directamente, Carolina. Uh -huh. Sí. A, no, no, no. no. Vamos nosotros a ir a una breve pausa y vamos a escuchar eh, todo lo que tenemos para ustedes. No se muevan, manténgase ahí en pantalla.